Hola, mi nombre es Betty Cárdenas, pertenezco a Carol Academy y hoy vamos a enseñarles a realizar una pulsera en macramé. Nuestros materiales a utilizar son hilo encerado linacita color turquesa 1 milímetro, balines de 3 milímetros, y de herramientas tijeras, alfileres stone, candela, y nuestra tabla de macramé bueno previamente he cortado para esta pulsera he cortado cuatro tiras de 70 centímetros una de 40 que va a ser mi loguía y una de 20 para el cierre vamos a iniciar colocando todas las cuatro de 70 juntas y vamos a medir 15 centímetros. En los 15 centímetros lo coloco en uno. Lo sujeto a la tabla de macramé y aquí empezamos a trabajar. Voy a tomar el de 40 y lo voy a colocar a un lado, lo más cerca posible. Y bien aprisionado. Y voy a tomar, este va a ser mi hilo guía, el que tiene 40 centímetros y mis hilos anudadores van a ser los hilos largos que están aquí. Entonces voy a tomar mi hilo guía, vamos a acomodar los hilitos, miren, lo voy a colocar en diagonal, ¿listo? Lo tomo en diagonal, lo voy a, a tomar hacia la derecha, lo sostengo con mi mano derecha y con mis hilos anudadores voy a pasar por encima. Y voy a hacer dos nudos, uno, otra vez el mismo. Este nudo consta de dos pasos, uno y dos, aprisiono y sostengo. Voy con el siguiente, mi hilo guía y mi hilo anudador está por debajo, lo monto encima y Anudo uno y dos pasos. Este nudo se llama nudo festón doble. Ahora el siguiente voy aquí, monto por encima y anudo uno y dos. Va a llegar un momento en que el proceso va a ser repetitivo. Vamos a hacer los primeros uno. Y dos aquí ya hice mi primera secuencia, estiro bien el hilo y nuestros hilos aquí tenemos la primera secuencia que vamos a hacer: vamos a colocar en nuestra punta un balín quemamos sellamos esta puntita para que entre bien nuestro balín, Y aquí voy a colocar un alfiler para que me haga de guía. Aquí. Y lo voy a tirar totalmente hacia la izquierda, mi hilo guía pasa a la izquierda y empiezo anudando de derecha a izquierda, el mismo proceso anterior, sostengo mi hilo guía bien templadito hacia la izquierda y mis anudadores pasan por encima y empezamos a hacer nuestro nudo 1. ¿no? Y dos. siguiente, en orden debemos de trabajar el orden, uno y dos, siguiente, uno El último, uno. Monto por encima y saco. Por aquí. Estiro bien. Y acomodo de nuevo. Quito mi alfiler. Y en esta punta vamos a colocar otro. Vale. Ahora voy a girar, voy a colocar mi alfiler a este lado para que me sirva de soporte y este va a ir otra vez de nuevo hacia la derecha y empezamos ahorita vamos a anudar de izquierda a derecha empezamos con el hilo de la izquierda entonces por encima y doy uno y dos Siguiente, uno, nunca suelto mi hilo guía, y dos, y empiezo de nuevo mi proceso, tiro hacia la izquierda y vamos a anudar otra vez de nuevo. Vamos a hacer repetitivo. Bueno, aquí he llegado a mi centro de mi pulsera y aquí lo único que voy a hacer una variación. Entonces voy a colocar allí los balincitos que me quepan en ese espacio. Vamos a ver si nos caben unos cuatro balines. Ustedes pueden usar rondelitos, lo que ustedes crean conveniente o que entre dentro del hilo. Recuerden que este hilo es de un milímetro. Es simplemente para marcar como diferencia en el centro de la pulsera. Bueno, creo que con tres es suficiente. Entonces he colocado tres, vuelvo y tomo mi hilo guía aquí encima y lo he colocado sobre el hilo anudador. Mira. Listo, entonces trabajo normal. Estoy haciendo nudo festón hacia la derecha. Uno y dos. Y vamos a continuar trabajando nuestro otro lado de la pulsera. Vamos a colocar aquí un balincito y seguimos con esta secuencia hacia acá abajo. Nos vemos al final para enseñarles el cierre. Bueno, aquí ya terminé, ya he terminado, ¿sí? Entonces sacamos de la tabla. Aquí está la parte donde inicié con mi guía. aquí está el centro, y vamos a hacer el acabado. Entonces para el acabado yo voy a dejar solamente dos hilos del centro, que son estos, ¿listo? Todo esto lo vamos a quemar. Entonces vamos a ver que esto esté bien, anudadito y vamos a empezar quemando esta parte, entonces siempre yo escondo mis hilos centrales o los que yo voy a trabajar los debo guardar para no irlos a quemar, entonces corto a ras corto a ras y corto a ras he dejado solo los dos centrales y quemo con la llama azul sello voy aquí Quemo con la llamita azul, sello y quemo aquí con la llama azul y sello. Vamos a hacer lo mismo a este lado. Vamos a esconder los dos centrales para no correr el peligro de irlos a quemar. Corto, corto y corto. Siempre cortamos lo más a ras posible y quemamos sellando con la llama azul. Revisamos. Ahora sí, vamos a hacerle este acabado. Vamos a trabajar esta parte. Entonces, lo voy a colocar aquí para que me dé firmeza. Y lo que vamos a hacer es esto, miren. Vamos a buscar hacia dónde enrolla el hilo. Yo, si yo lo devuelvo hacia mi derecha, miren que él se me va a desenvolver. No, yo voy a buscar hacia dónde le envuelve. Entonces, quiere decir... Que este envuelve hacia el lado izquierdo. Entonces lo voy a sostener con la mano. Bien. Y le voy a dar muchas vueltas. Hacia el lado donde le enrolla. Muchas, muchas vueltas. No lo suelto. Lo voy a agarrar aquí. Voy a buscar hacia donde le enrolla. Hacia adentro. Y lo empiezo a enrollar. Mucho, mucho, mucho. Y aquí voy a tomar los dos, voy a tomar los dos y los estiro y voy a hacer el nudito donde va a terminar. Entonces aquí voy a hacer un nudo, vamos a dejar entonces unos 7 centímetros, allí voy a hacer mi nudito. Estiro y lo suelto y el solo se nos va a dar esta forma. Si lo quieren que quede bien apretado, pues deben dar muchísimas vueltas. Listo, a mí me parece que allí queda bonito, un tejido bonito. Si quieren pueden colocar acá también un pueden colocar aquí un, un balincito. Vamos a hacer lo mismo al otro lado. De la misma manera, entonces sostengo, busco hacia dónde él enrolla, hacia el lado izquierdo y le doy muchas vueltas. No. Y lo coloco, no lo puedo soltar, tengo que sostenerlo ahí. Busco el otro hacia adentro y luego los tomo los dos, los junto, los suelto y sostengo donde él se va, dejo los 5 centímetros, más o menos 7 y allí hago el nudito. hacemos un nudo normal puedo soltarlos entonces aquí. y ahí sí suelto queda así con esta textura listo y aquí pues vamos a hacer nuestro cierre y vamos a hacer un nudo plano macramé con los 20 centímetros que habíamos cortado inicialmente. Entonces vamos a colocar y vamos a hacer un nudo plano. Con los 20 centímetros que había cortado, coloco mis dos hilos de la pulsera y aquí empiezo a hacer el nudo plano, el nudo plano también consta de dos partes, entonces monto por encima uno de los extremos y con el otro paso encima de él y entro por el centro y anudo, va uno, ahora lo hago al lado contrario, paso por encima, monto aquí y voy al centro, van dos Vamos a hacer lo mismo con el lado contrario. Monto por encima. Paso acá. En este mismo extremo me voy a cruzar por debajo. Y con fuerza. Y el último. Paso aquí. Podemos hacer cuatro o cinco nudos para cerrar. Y cierro. Entonces, ya lo que hacemos es cortar los nudos, listo. Vamos a cortar aquí. Cortamos, sellamos. Vamos al otro extremo, cortamos. Siempre se corta lo más a ras posible el hilo para que no nos quede tanto. Aquí ya sellamos. Este hilo sella muy bien, no cambia mucho de color, no se pone negro, porque es de los mejores para realizar el macramé. Aquí vamos a costar ya a cortar los extremos. Les cortamos, sellamos y cortamos, sellamos. Ustedes pueden colocar en estas puntas también un balincito o algo decorativo. ¿Listo? Y este hilo tiene la particularidad que le podemos dar un poquito de cambio de color con acentuar el color con la llama. Como tiene balines, voy a hacerlo un poquito en la parte de adentro. Y él siempre tiende a cambiar un poco su tono. Vamos a hacerlo aquí, suave para darle un tono más fuertecito al hilo. Y así queda nuestra pulserita en macramé y en nuestros hilos encerados. Espero les haya gustado nuestro tutorial. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle clic en la campanita y seguirme en las redes sociales como BC Joyería Artesanal en Instagram y Betty Cárdenas Joyería Artesanal en Facebook. Nos vemos.